Reimer Liviano se integró a las prácticas de los Tigres del Licey desde el primer día, Reimer, del llamado de jugadores de posición. Estás aquí eh, después de tener una buena temporada en Liga Menores, 20 honrones, también una de tus categorías de robar bases también bastante destacada. ¿Por qué te uniste tan temprano aquí a los entrenamientos? Uh, bueno, me, me vine aquí a, al equipo para practicar un poquito más lo que es el swing, un poquito más también la defensa, un poquito de todo y, y también para... Para estar más ready ya por lo que para, para el invierno, ya que el año pasado no no tuve como ese ese esa explosión de que quería, de, de ayudar al equipo. Viene más temprano también para ponerme ready, ayudar al equipo también y para conseguir también trabajo para el próximo año. Pero, ¿qué fue lo que pasó el año pasado realmente? ¿Estabas lesionado? O sea... Quizás la vez que te dieron la oportunidad quizás no pudiste producir y por eso no te la dieron otra vez. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? No, no, no. Lo que pasa siempre en todo en todo béisbol. Eh, tú no resuelves, tú vas para la banca, ¿me entiendes? Pero me mantuve todo el tiempo positivo. Eh, Esas son, eso son cosas que pasan en el del béisbol. Estaba ahí para apoyar, pero nuevamente estamos aquí para dar el 100%. Así ya cuando... Cuando ya va a coger el turno o cuando me ponga a jugar ya el el 100% para que vean que yo puedo y puedo también jugar aquí en, en la Liga de Invierno. ¿Algo en específico que tú quieras mejorar este año o perfeccionar de lo que has venido haciendo fuera de lo defensivo que hablabas también? Bueno, lo que quiero perfeccionar más lo que es el, el bateo, ya que gracias a Dios he tenido ya una buena defensa, tengo buenas piernas, tengo fuerza también para tirar. Eh, perfeccionar más lo que es poner la bola más en el gap y ser más consistente en el home play. Bueno, suerte de Reimer esta temporada entonces. Está bien, gracias. Seguimos con más.